Hola, soy Javier Izairre, eh, formador y coach de la Empresa de Forma y acabamos de terminar hace un ratito el, el taller de... Eh, ya, ya estoy tan emocionado que ya se me ha hecho hasta, hasta el lunes, ¿no? Bueno, lo aquí, ¿eh? Maestro del no verbal. ¿Qué os puedo decir? ¿Cómo eh, ¿yo, qué, ¿Yo qué diría de un maestro, no? Que es capaz de hacer las cosas que aparentemente nos, fácil, nos, nos parecen muy difíciles como muy fáciles. Bueno, pues yo esto es lo que he encontrado. Maestro no verbal Llevo muchos años dedicado a, a la formación y a, y a facilitar el, el aprendizaje con equipos, con directivos, y, y me he dado cuenta de que, bueno, creía que lo sabía todo y, y, bueno, al final esto no es un destino, es más bien un camino, ¿no? Y creo que este taller de, de, de Maestro de verbal es uno de esos hitos en el camino que es necesario Pararse sí y hacerlo, evidenciarlo y desde lo más pleno. Me he conectado conmigo mismo, con mi esencia, como os podéis imaginar. ¿eh? Estoy ahora pues con esa ebullición de, de, de sensaciones fantásticas y de verdad os lo, os lo recomiendo. Solo deciros una cosa, si queréis bajar la cámara, ¿eh? me veréis que tengo... Bueno, estamos de chándal, ¿eh? porque aquí, si quieres de verdad implicarte y moverte, bueno, pues si queréis seguir bloqueando así con MPI, tenéis que hacer Maestro de No verbal. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.